Ciao amichis de Fuici MÁS! da Pablo. El giorno de hoy vamos a hacer un laboro para el abdomen, para el y también para el cardio. Un laboro inteligente que te va a ayudar a meterte en forma. No dimentiquemos que una sana y correcta alimentación es fundamental. Dormir bien, avanzar un poco el licores, pensar positivo, ser constante y e vas a ver grandes resultados. La constancia paga, paga, paga. El duro laboro paga. Por el giorno de hoy, este circuito lo voy a, lo voy a tirar así. Yo lo voy a repetir tres volte. Tú a casa me lo fais cuatro, aunque cinco volte. Vamos a usar un timer. Vamos a hacer a el laboro de 30 segundos de esfuerzo de con 15 segundos de, de recupero. Vamos, voy a hacer tres series de fila, de fila, de fila. Si tú estás iniciando. Piano piano, puedes aunque modificar el tiempo, puedes meterle 20 segundos o 40, 50, todo dependiendo de las tus condiciones físicas. importantísimo para el giorno de hoy, habíamos bisogno de, de un tapetino, aunque una panca, una panca. Si tú no hay la panca, aunque una sedia y que no manque la hidratación. Yo me hidrato, yo me hidrato. Es presto, es Están usando los uchelines, los Vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad e iniciamos nuestro ejercicio aeróbico, peto y abdomen. Tres ejercicios en un solo alenamiento. Un alenamiento corto pero eficaz. Yo lo consiglio a todas las personas que están iniciando o que son avanzados. Pues esto lo puedes modificar con más repeticiones o más... Più... O più tempo, più tempo, ok, ok, ok, ok. Prepárate, prepárate. Y se parte, se parte, se parte, se parte. Aproximadamente, esto dura 20 minutos con 15 segundos. Vamos a iniciar con este movimiento. Ta, ta, respira profundo. Amortigua la caduta. Ta, ta, ta, ta. ta. Ta, también puede far el jumping jazz y voy solo al parco Sempión. es presto es presto es muy temprano ok vamos a meter un poquito de piegamento piegamento Guarda de fronte. Cuerpo de Rito. Me reposo me preparo que vamos a hacer vamos a hacer un poquito de abdomen abdomen mano toca pie Puesto, giro giro giro guarda un punto fijo ok, ok, vamos a iniciar con skipping, skipping, skipping, skipping, skipping, skipping, skipping, ta ta ta ta ta, skipping, como una atleta Ok, piegamento, diamond, tra, tra. Chudo, cierro, cierro, cierro. Próximo ejercicio, abdomen, gamba tesa. Continua. Vamos a hacer skip in <risa> Soto, así. Pues Punto de pie, Respira. ciegamente su la panca 4 continua Abdomen Cambio Este es nuestro primo round. No palían el segundo. Crocho, Crocho, Crocho. Encrocho, segundo round. En zapancha, con brazo y con ejercicio aeróbico. continua. ¡Piegamenti! Mano, toca, no, toca, vamos, vamos, vamos, tira Ce la fai? todo este esfuerzo vendrá pagado. Perfecto. Piegamente. Diamo, diamo. Labora siempre a tu ritmo ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay vamos a meter uno de abdomen de abdomen de abdomen cueste de abdomen ¡Forza, forza! ¡Vamos con Skippy! ¡Skippy! ¡Skippy! Son ahora es keeping alto Dopo lo fachamos Realizamos con Skip in Alto. Toca, toca, toca. Vamos, si sí puedo, si sí puedo, lo Último round, último round. Último round, último. Vamos a ver, Jumping ya. Ciegamente y brazo abdomen, mano toca ginocchio, respira, último esfuerzo para skipping, skipping si po, si po, si po, si po, si po, si po niente fácil en toda esta vida, niente no es fácil, niente, no es. Nessuno no te regala niente Deve lottare, lottare, fino in fondo Ultimo esforzo Tell me. Skipping corto. Skipping corto. Vamos, vamos, que vamos para la pausa. Andiamo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, ah, vamos, tres, dos, uno. ponen me mes la extraña <tose> último atome Yo me estanco, tú te estancas, pero no mal. Ah, se ferma más. Ah, ya la hemos falta falta ya la habíamos falta me dio un poquito de dificultad en los piegamentos pero es normal es presto, es presto son las 7 de la matina miles, miles, miles, miles gracias a todas las personas que se están allenando con estos ejercicios difíciles son ejercicios cortos ejercicios de base pero si tú seis constante Piano piano vas a rayunger tu objetivo. O ni paso que tu fai, te portará a la victoria. Miles miles miles miles miles. gracias. No inventicarte de, de far stretch, pensar el positivo, ver agua y sobre todo amar. De cuore, Pablo. ¡Ja! Oh, madre de Dios, tú.